The mm -hmm. public, Oh, my God. Thank <laughs> you. Vamos a acompañarnos para que esta fiesta sea un poquito más grande. Gracias a todos los caraberos. Gracias que nos acompañaron. de aquí del Calvario no. gracias, gracias por apoyarnos. Y esperemos que por el próximo año. Otro aplauso, gente. todos vamos a, a estar aquí. aquí. aquí, aquí estén adentro, no, no estén adentro, pero primeramente dios. Gracias a todos. Y les entregamos los. Bendiciones para todos. Gracias. <Nice> relato, gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. gracias, gracias